Hola. Vamos al grano. La DMA permite la transferencia de datos entre un periférico y la memoria sin intervención de la CPU. En tu ordenador con Windows puedes saber si esta comunicación se hace correctamente si vas a Información del sistema y haces clic en DMA del submenú Recursos de Hardware. Gracias por la visita.